para revisar con ustedes los nuevos tratamientos que existen o nuevos medicamentos para tratar a pacientes con hipertensión arterial pulmonar del adulto. No eh, pues sabemos que nada más tengo 10-15 minutos, entonces trataré de resumirlo. Sabemos que los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar se caracterizan por un, por un incremento progresivo de la. de resistencias vasculares pulmonares, esto lleva a la disfunción ventricular derecha, esto es lo que se mueren los pacientes, en realidad los pacientes de hipertensión arterial pulmonar se mueren de falla ventricular derecha y como veremos en las diapositivas que les voy a presentar, todavía no se está muy claro por qué algunos pacientes presentan falla ventricular derecha antes que otros y, y eso es la importancia del de, de desarrollo de los nuevos medicamentos. La hipertensión arterial pulmonar se divide en varios grupos, si nosotros vemos todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar de los cinco grupos, creo que más del 80% de los pacientes que vemos en la clínica tienen hipertensión arterial pulmonar, todos tienen tratamiento para la hipertensión arterial pulmonar, aunque el tratamiento puede ser diferente, por ejemplo en el grupo 1 que están aquí señaladas, después les voy a dar una bibliografía donde están las guías nuevas de la clasificación de los grupos que se hizo en agosto del 2015 este tipo de pacientes el tratamiento va a ser diferente que los pacientes que están en el grupo 2 que básicamente estos son los que tienen falla ventricular izquierda que son la mayoría de las veces los de los cardiólogos y no lo vemos tanto en los neumólogos eh, eh, de, y tenemos lo otro la enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, que es el grupo 3 que tienen hipoxia, obviamente este tratamiento es un poco diferente, que hay oxígeno, etcétera, aunque también hay una discusión que es lo que hay que hacer con los pacientes que tienen hipoxemia y que tienen una hipertensión arterial pulmonar desproporcionada al grado de hipoxemia, o sea por ejemplo se espera que un EPOC tenga una presión de la arteria pulmonar de 40, sin embargo hay pacientes que llegan a tener hasta 100 de presión de la arteria pulmonar, entonces eso ya no cae en este grupo y tal vez si sean candidatos para otro tipo de tratamiento. Y por el otro grupo que tenemos es el grupo secundario tromembolia pulmonar crónica no resuelta. Desde aquí les quiero mencionar que el tratamiento de la tromembolia pulmonar crónica no resuelta es un tratamiento quirúrgico. No voy a profundizar en esto, pero puede haber trombólisis pulmonares centrales y puede haber trombólisis pulmonares distales. En un principio pensábamos que nomás se operaban las tromboembolias pulmonares proximales, pero ahorita también se pueden operar las tromboembolias pulmonares distales. El 80 o el 90% de estos pacientes se operan y se curan al paciente y obviamente tiene una morbimortalidad muy baja. Pero hay algún tipo de, de, de pacientes que no se pueden operar, no se quieren operar o bien quedan con hipertensión arterial pulmonar residual como veremos en el transcurso de la plática antes no había un tratamiento específico para estos pacientes hasta que apareció un medicamento que se llama Riosigua, que lo mencionaré brevemente y tenemos el grupo 5 que este grupo también ya se ha aumentado mucho en la nueva clasificación y aquí la verdad todavía no se sabe muy bien cómo tratar a estos pacientes con hipertensión pulmonar eh, también sabemos que lo que mencionaba depende de la patología que tenga el paciente va a ser la sobrevida de la hipertensión arterial pulmonar, en este trabajo se demostró que los pacientes por ejemplo que tienen HIV esos fallecen antes que los que tienen cardiopatía congénita que ya lo mencionó el doctor Humberto previamente ¿no? pero tenemos una gran variedad de pacientes que fallecen desde muy poco hasta una mortalidad muy alta y esto todo es secundario a la falla del ventrículo derecho que eso es donde está siendo más investigación, ver por qué los pacientes con HIV pues fallecieron de falla vascular derecha, por qué estos fallecen de una manera prematura comparados con las cardiopatías congénitas, eso sería tema de otra práctica y otra discusión básicamente los medicamentos cómo actúan los medicamentos para tratar la hipertensión arterial pulmonar pues tenemos estas vías esas no las voy a, a revisar en detalle, pero son pues, la piel endotelina, el óxido nítrico y de las portas y cada uno de estas vías se producen diferentes, diferentes medicamentos, que es donde están realizando mayor investigación. Todos los trabajos que se encontraban publicados, con excepción de la, de la publicación reciente de del Macitentan, que era un trabajo para el laboratorio de dinero, y no dinero de ayudas directas, lo que quiero mencionar, pero estos trabajos sí demostraron a diferencia de los que ya están publicados, por ejemplo, los sentales, los de y otros más, que se los voy a dar al final, en las guías, todavía esto aumentó mucho el, el número de medicamentos, los estudios han demostrado que bajaban las resistencias vasculares pulmonares y aumentaba la caminata. Sin embargo, ningún estudio había demostrado que aumentara la morbilidad y mortalidad de los pacientes. O sea, los pacientes caminan más, pero se mueren igual bajan los pulmonares, pero siguen muriendo el paciente. Y como ya vimos en pláticas previas, que no son medicamentos muy baratos. Lo que hicieron los que desarrollaron, los investigadores que desarrollaron el esto estos lo que vieron es que si cambiaban alguna estructura del de de de coeficiente de distribución de la droga en la membrana, esta, esta, membrana, esta droga se podía introducir más dentro de la célula y no nada más eso, también estudiaron por eso me gustó este trabajo que es un trabajo que hacen en ratas y lo llevan después a la aplicación al ser humano estudiaron que el macitental, comparado con el bocentán, que el mismo laboratorio produce estos medicamentos, vieron que cuando le daban el macitental había mayor cantidad de medicamento en los vasos o bueno, en, en los vasos que tenían hipertensión arterial pulmonar, que producen hipertensión arterial pulmonar, comparado con hipocentano. Entonces se dice que pasa mejor el medicamento, se fija más en las células, y lo otro que hicieron es ver si se lavaba ese medicamento. Porque una cosa es que pase, que se fije y que se, no, eh, se lave muy rápido, que no dure mucho tiempo en el tejido, y demostraron que sí duraba más que el bosen, el bosentano. Como digo, la mayor parte de los, de los pacientes o muchos pacientes están tratados con, con bosenthal. Eh, también sabemos que la hipertensión arterial pulmonar sigue siendo una enfermedad progresiva y mortal. Eh, ningún medicamento había demostrado la dimensión del amor y mortalidad y este se está eh, presentando como un medicamento que tiene actúa de las dos maneras, como ya lo mencioné. Eh, la diferencia de este trabajo a los demás es que en este trabajo lo siguieron por 96 semanas y estudiaron la morbi mortalidad y tenían 742 pacientes, que es un buen número de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Tiene algunos truquitos de trabajo, pero bueno, yo se los presento para que después ustedes lo puedan analizar. ¿no? Eh, lo que hicieron es que tenían una. Un, tenía 28 días para reclutar a los pacientes, le dieron masitental de 10 de 3 miligramos y otros les dieron placebo. En realidad no quiere decir que le quitaran el medicamento que ya estaban tomando, o sea, porque eso tampoco no es válido si tienes un paciente con posintal, sin de la o lo que sea, le quitan el medicamento para el del Los pacientes que ya estaban recibiendo ese medicamento, que también les llamaron placebo, les agregaron el masitental. Eh, el objetivo primario es la eh, inmortalidad, otras metas, de la mortalidad de todas las causas, hospitalización por HAP, seguridad y cuando en realidad se fuera eh, Se basaron principalmente en pacientes del grupo 1 y tenían una caminata, también quería ver si caminaban más estos pacientes. ¿no? Como estos eran los medicamentos que se estaban permitidos, muchos ya estaban como con inhalados, de la piel o lo que sea. Esto me voy rápido para no, no consumir el tiempo. Y estos eran los lo que donde se va por terminado el trabajo. El tiempo de primer inverto se morían por cualquier causas y ese paciente tenía sosteptomía atrial trasplante del pulmón, inicio de prostanoides intravenosos subcutáneos. O bien si el investigador, él decidía que existía un empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar y ya le daba algún otro tipo de estos medicamentos entonces ya se suspendía el estudio se disminuía la caminata en fin, eso era lo que decidía el investigador de, de, de los diferentes centros todos los pacientes con todos los estudios están más o menos balanceados entre los pacientes que tenían placebo y en los pacientes que tenían eh, eh, que le estaban dando el más intentante 5 y 10 miligramos muchos de ellos estaban tomando otros medicamentos, como mencioné, y esto es lo que presentó también el doctor Humberto. Se veía que aquellos pacientes que estaban, que les daban el y los comparaban con el placebo, sí, el placebo que es sin medicamento, con medicamento, los que recibían macitentán, la morbi-mortalidad disminuía. Esta gráfica no se las voy a presentar a las demás, porque hay más en las cuales se comparaba, ¿Qué pasaba si nada más comparaban los puros placebos sin tratamiento? Pero la verdad, se comparaban más o menos igual los grupos. Si sí, ya estaban con medicamentos, le daban el macitentano, sin medicamento, le daban el macitentano, la morro y mortalidad del paciente disminu, disminuía.